...ciencia, siempre contentos de estar aquí en la radio para absorber todas las preguntas y las dudas que siempre se van presentando. Ministro, eh, lo, lo, lo que está actualmente eh, en boga es precisamente 10% para salud y los sectores plantean de que no solamente se quede en decreto supremo sino una ley nacional. ¿Cómo está la parte económica para esto? ¿Cuánto significan este 10%? A ver, eh, este 10% que se lo venía peleando ya hace mucho tiempo, esto nace también cuando el gobernador Rubén Costa se hace cargo de los cinco hospitales de tercer nivel en Santa Cruz. Es cuando recién se comienza a darle a la salud la importancia que tenía, por lo menos desde el punto de vista para la gobernación de Santa Cruz cuando transfieren los cinco hospitales de tercer nivel. Ahí... El gobernador dio todas las posibilidades para que se pueda asignar los recursos y de entrada creamos 770 ítems de salud, a pesar que no era competencia en ese momento de la gobernación. Y eso porque el, en ese, el gobierno del MAS nunca en los 14 años, ni los anteriores gobiernos tampoco, le pusieron una prioridad a lo que se establecía en la, en la propia constitución política del Estado, que la salud era una primera prioridad financiera. Y también después se vino el tema del primero cuando empezó el padre Mateo con el 5% y después se pusieron de acuerdo todos para el 10% porque el 5% ya lo tenía el sector de salud del presupuesto general de la nación. Por lo tanto, toda esa presión que venía ejerciendo y sobre todo la presión de la población boliviana de que requería de un seguro de salud o una cobertura por lo menos de salud a nivel nacional porque con toda la plata que hubo más de cinco veces más plata no había cinco veces más salud ese fue un problema muy complicado que el gobierno anterior del MAS nunca lo pudo explicar porque ellos preferían construir hospitales usted tiene hospitales postas tiene construcciones de cemento de todo tipo pero no tiene equipamiento ni médicos entonces, la presión que vino y largaron el Seguro Universal de Salud en año, en un año de campaña sin tener presupuesto, lógicamente eso creó un problema el 2019 y trataron de ordenar un poco todo el tema para el 2020. Pero ahí ya habían programas por aquí, programas por allá, un desorden total, porque lo que hizo el anterior gobierno es desinstitucionalizar la salud pública. El primer y segundo nivel los municipios, el tercer nivel las gobernaciones y el Tesoro General de la Nación pagando el sueldo de los, de los médicos de todos los ítems de salud. Ese desorden ha creado también que, por ejemplo, en los sedes se tengan, no se tenga un control estricto y hay ítems en los cuales el tema de los médicos pueden estar en cualquier otro, hay otro otros profesionales. O sea, eh, Parece, y estamos por eso en el ordenamiento que instruyó la presidenta Yanine Áñez de ordenar el tema de salud, cosa que tengamos un primer ordenamiento presupuestario, saber con qué se cuenta, y en este momento, de todo lo que hay de los programas, proyectos esparcidos en todo el presupuesto, eh, tenemos 20,840 mil ochocientos millones. Eso es el 10% del presupuesto, que son 210 mil millones de, de bolivianos. Entonces. Lo que se ha hecho es ordenar y todos esos programas que a veces se los tenía como si fuera salud, pero se los utilizaba políticamente porque gran parte de lo que es este, estos programas se los utilizaba políticamente y la salud también se lo utilizaba políticamente porque eran de acuerdo a preferencia, de acuerdo a zona. No hay, por ejemplo, una distribución de médicos por población. O sea, no se conoce. Estamos en este momento con el Ministerio de Salud haciendo todo este ordenamiento y esos programas y proyectos que habían para apoyos políticos en ciertos lugares, lo que se está haciendo es concentrar toda esa parte presupuestaria para trabajar y consolidar el Seguro Universal de Salud, que era un requerimiento y un, una demanda de la población boliviana. Solo les damos un dato, hasta el 2018 se tenía cobertura financiera para salud del 49%. Cuando has tenido cinco veces más plata, eso demuestra que se gastó la plata en todo menos en salud. Y el caso más patético es el de Santa Cruz, como lo podemos ver ahora, de que en 1992 había cinco hospitales de tercer nivel y había una población de 1.300.000 personas. Ahora son 2.600.000 y son los mismos cinco hospitales. O sea que en 30 años nadie construyó nada en Santa Cruz. Y es, lo que es peor tampoco en varios departamentos, en unos cuatro o cinco departamentos, tampoco hay hospitales de tercer nivel. Cuando ha salido plata, han contratado eh, deuda para construir hospitales y por último querían gastarse la plata de la caja. Creo que este es el ordenamiento, creo que hay que frenar la construcción de hospitales por el momento y ver cuáles son requeridos en zonas mayormente pobladas y que se pueda abastecer también de médicos y equipamiento. Por ejemplo, hay casos que la prioridad en el Ministerio de Salud, ahora se da un anticipo, por ejemplo, que no se necesitaba en este momento, se da un anticipo, se saca un anticipo para un hospital en el cual ya habían tenido problemas. Entonces, el anterior, eh, eh, las anteriores autoridades del Ministerio volvieron a hacer un trámite de contratación sin tener la menor idea de cuál era el ordenamiento que había que seguir. Entonces, ya con la instrucción que dio la presidenta se ha estado trabajando y creemos nosotros de que el tema de salud ya está el 10%. En este momento no se requiere una ley porque ya de aquí en adelante el gasto que se realice en salud ya es una, ya es una tendencia y es una obligación que tiene que, que manejarse para adelante para los otros gobiernos. ¿Qué estamos haciendo ahora? ordenar el tema de salud, porque se va a tener que revisar los ítems de salud que están en los sedes, en el TGN, porque ha habido un desorden político total, los nombramientos no se han respetado, tenemos problemas, por ejemplo, en algunos en algunos municipios, y la ministra anterior, con una irresponsabilidad muy grande, lo que hizo fue decir, ¿saben qué? En el, como estaba en campaña política, hacer un convenio sin tener el respaldo y absorber ítems de municipios y en algunos casos gobernaciones, pero sin tener los recursos, sin haberlos garantizado. Eso es lo que estamos ordenando para poder cumplir primero con el Seguro Universal de Salud, ya que va a ser el eje ordenador. El Seguro Universal de Salud se tendrá que ver también algunas otras políticas complementarias, pero lo que se está buscando básicamente es ordenar con este ordena este ordenamiento presupuestario que le permita al otro gobierno también determinar este proceso, porque al ser un gobierno de transición, lo único que vamos a hacer nosotros en este momento es ordenar, transparentar, saber dónde están los ítems, porque hay ítems, por ejemplo, de un municipio, por dar un ejemplo, tal, eh, tal vez no es real, pero, por ejemplo, un municipio de Cotoca, que el, que el ítem lo tienen en Charaña, por decir algo. Entonces, es un desorden total y eso es lo que hay que buscar y el ministerio ahora está haciendo el trabajo de identificar dónde están esos ítems y si realmente son médicos, porque en algunos casos se han verificado que han puesto administrativos cuando son ítems de médicos o han partido el ítem en dos. Entonces, ese desorden no puede seguir en, en salud porque la que se perjudica es la población. Ustedes ven los problemas que hay en los distintos hospitales, temas de hacinamiento, porque definitivamente no ha existido un ordenamiento que le permita al Estado por lo menos fiscalizar el tema de salud. Entonces, creo que aquí un tema que es fundamental para todos es establecer primero este ordenamiento que nos va a permitir decir, bueno, esta es la situación de salud, hemos tratado de garantizar todos los recursos que se encuentran en el presupuesto, ordenarlos y de aquí en adelante hacerle un seguimiento de todo lo que es el gasto. Ya no va a ser que el proyectito por acá, el proyectito por allá, y se pierde la integralidad y creemos que en el Seguro Universal de Salud, que va a tener prioridad, nos va a permitir cumplir con este tema de salud. Ministro, eh, otro tema. Eh, es acostumbrado que hasta antes del primero de mayo eh, se defina el incremento salarial. Eh, se habla de una propuesta en el caso de la Central Obrera Departamental de 15% al salario mínimo y 10% al haber básico. ¿Es factible esto? ¿Cómo se va a trabajar? Hay una recomendación de la Organización Internacional de Trabajo precisamente que eh, recomienda hacer un acuerdo tripartito que participe el sector empresarial. ¿Es posible aquello? Eh, ¿Ya se han tenido algunas eh, charlas con la dirigencia cobista? A ver... El convenio internacional, inclusive un, un alto funcionario público lo utilizó como que en el convenio internacional el derecho humano era un derecho para reexigirse cuantas veces le dé la gana por encima del voto popular, por encima de un referendo. Entonces, si vamos a cumplir los convenios internacionales, los cumplimos todos. Y la OIT es muy clara, dice que tiene que ser tripartito. Y aquí lo que vamos a hacer es sentarse con todos los sectores, escuchar a todos los sectores. Por ejemplo, cuando se ha dado el tema del aumento salarial, cuando se dio también eh, el tema del aumento eh, de la, del segundo aguinaldo, no se consideraron, fueron medidas políticas que no se consideraron la, seriamente los análisis que se deberían hacer. Y los aumentos salariales coincidían con las elecciones donde habían elecciones. O sea, ahí aumentaban sin tampoco analizar la capacidad del Estado. Lo que hay que buscar son los equilibrios. ¿Qué puede la economía? ¿Hasta dónde podemos ir que no vayan generando desequilibrios mayores? Lo que se está viendo acá es que vamos a ser serios en el manejo de la información y nos vamos a sentar con todos los sectores. Creo que están dadas las, las condiciones, hay muchos mecanismos de negociación, lo que se va a tratar de llegar lo más rápido al tema de aumento salarial, tratar de sentarse, esperamos el pliego petitorio que siempre son amplios, lógicamente nunca alcanza para nada, pero también hay que considerar de que hay un alto grado de informalidad en el país en el cual no dependen de esta negociación, entonces... Creo que hay que considerar muchas variables, habrá que explicar cuál es la situación también en la que nos encontramos, considerar las variables macroeconómicas que se han estado dando, el tema de estabilidad de precios que se ha podido tener y considerar también... La inflación. De que sí, también el tema inflacionario es una de las variables que se considera, por lo menos cuando era... La inflación alta en los años 2006, 2007, que llegaba a 11%, siempre la utilizaron para el, para el incremento salarial. Entonces, ahora no tiene por qué variar. entonces Creo que es una de las variables a considerar. Y algo que hay que considerar, Hugo, es el hecho de que tenemos un, un vecindario bastante complicado. Argentina tiene problemas, no pueden estabilizar su economía. Chile también está tratando de estabilizar pero tiene también algunos problemas el Ecuador, Brasil sí ha mantenido una estabilidad en un año del presidente Bolsonaro que ha llegado a controlar el, todo ese descalabro económico y de corrupción que se tenía en el Brasil entonces hay que considerar que el vecindario está alborotado y aquí mantenemos una estabilidad económica que es lo que ha planteado siempre la presidenta, primero una pacificación que ya se ha dado, esperemos que continúe, porque si no se pacifica el país, quiero contarte que en los primeros 15 días que hubieron, cuando volaron el ducto volaron el ducto de, de 200 metros y no dejaban entrar para que se lo repare, eso dejó sin gas a más del 40% de la población. Por otro lado, también cuando cortaron los caminos, no dejaban que lleguen los alimentos a, a La Paz y a, a, al, al occidente y tampoco que llegue el combustible. Eso ocasionó en algún momento en que se dispare el tema de la inflación, pero después se normalizó, porque cuando funciona el país no tenemos problemas, pero cuando hay estos actos rayando en el terrorismo, como ser volar 200, 200 metros de ducto, eso ya es atentar contra la vida humana, porque no se tiene gas para el tema de alimentos, no se tienen los alimentos, fue algo realmente desastroso. Por eso... Si el país en este momento está funcionando bien, no tenemos los problemas que tienen otros países que esperemos que lo resuelvan porque también estamos asociados, por ejemplo, en la venta de gas a Argentina. Entonces, creemos nosotros que la negociación tiene que enmarcarse también analizando cuáles son las condiciones del comercio internacional en este momento. Nuestras empresas tienen serios problemas también en temas de logística para llegar y exportar, el gobierno había puesto muchas trabas, entonces han habido nomás una presión de una forma tributaria y también de, de trámites burocráticos que han perjudicado mucho. Por ejemplo, el, el tema del, de exportación, los cupos de exportación nos han hecho perder más de 4 mil millones de dólares en 11 años. No hay culpables, simplemente porque dependían de un burócrata que tenía que autorizar exportación. Entonces, todo este contexto que estamos tratando de como gobierno de transición, darle la continuidad, darle la estabilidad, creo que pasa también por una negociación que tiene que considerar la madurez de lo que es definitivamente la dirigencia, empresarios y del gobierno. Vamos a tratar de dar la mayor seriedad y mayor transparencia, pero creo que tenemos que irnos olvidando de que hay algunos sectores que están en crisis, tenemos que analizarlos y ver cómo se va a manejar. Algo que fundamentalmente tiene que quedar claro y la OIT, como lo dijiste, Hugo, dice que tiene que ser tripartito. Vamos a hablar con todos y lo que buscamos que el único ganador sea el país. No hayan ni ganadores ni perdedores ni se sientan mal de ninguna manera porque algo preciado es el tema de la estabilidad. Y eso es lo que va a preservar el, el, el gobierno de transición de la presidenta Yanina Áñez. Por lo tanto, consideramos, confiamos en la madurez de la dirigencia, confiamos en que 14 años ha habido nomás un despilfarro y una desinstitucionalización y ha habido mucho de prebenda. Por lo tanto, creemos nosotros que hay que dar... Las líneas para que de aquí en adelante se consideren parámetros reales de cómo está la economía, cuáles son las posibilidades y dentro de esas posibilidades, porque hay muchos muchas variables que hay que analizarlas, creo que las vamos a presentar, creo que vamos a tener la madurez para discutir y yo creo que el ganador va a ser el país con un aumento que sea acorde a la realidad económica y sobre todo a la estabilidad que tenemos en este momento y esperamos mantenerla y el próximo gobierno también pueda seguir en esta línea. El pasado año fue 4% al haber básico, eh, eh, de acuerdo a la inflación y otros y otras variables, ¿debe ser en torno a eso menos del 4% de cómo están las condiciones de eh, las empresas en general? Yo creo que eso hay que hacer un, un análisis, por eso digo, vamos a tener anteriormente, habían imposiciones y habían acuerdos anteriores, sin analizar muchas veces las variables que se tenían en ese momento. Creemos nosotros de que el, el aumento salarial tiene que estar de acuerdo a las posibilidades de la economía de las empresas y que tampoco perjudique a los trabajadores y busquen equilibrio. Creo que por ese lado podemos ponernos de acuerdo Confío, como digo, en la madurez de la dirigencia, en la situación que se tiene en todo lado, que hay un problema realmente de crisis y lo que tenemos que hacer es mantener esto que tenemos hace 35 años, una estabilidad económica y no forzar eh, decisiones que puedan perjudicar a toda la economía. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado eh, José Luis Parada, en los estudios del Deber Radio, eh, licenciado, hay muchos temas para compartir, lamentablemente el tema del tiempo en radio también es eh, nuestro peor enemigo. Ya habrán otros momentos para seguir conversando cómo ha encontrado la salud económica del país y obviamente las tareas eh, que se vienen de aquí en adelante en este gobierno de transición. Muchas gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias a Radio El Deber y que Dios los bendiga y guarde siempre. Muchas gracias, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, son las 8.21, vamos a una breve pausa, enseguida tendremos más de nuestros invitados. No se vayan.